En este nuevo capítulo de Trazo Mi Ciudad nos encontramos con el escritor y artista visual Pedro Lemebel en La Vega Central. Pedro, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este último capítulo de la segunda temporada. Ah, ¿el último? Sí. Queríamos coronarlo. A la cola. Me gustaría, en primer lugar, pedirte que te presentes para quienes no te conocen, si es que hay gente que no te conoce. Ya lo dijiste, soy escritor, soy artista visual, eh, ¿qué más? drogadicto, homosexual, traficante... ¿Qué más? Un ejemplo. He hecho de todo. Paputa no me dio por, por el cuerpo, pero he hecho casi de todo. Pero, pero mi, mi oficio es la de escribir. Y la de escribir eh, en el género crónica, que es donde más me ha, me ha resultado, digamos, este, esta, esta pirotecnia de la lecha, ¿no? Qué y... Y en realidad la crónica, porque la crónica no es un género tan fijo como la novela o me habría ido mejor con la novela, sí. Me fue bien con la única novela que escribí. No, me fue bien. Pero la crónica tiene, tiene otro sentido, tiene, tiene otra vertiginosidad. Y uno puede cambiar permanentemente de tema. Y es como la ciudad. Por eso yo creo que de alguna manera yo inauguro Inauguro en, en, en Santiago el género crónico urbana. No digo que no existía, antes, no existía, que no existía sí. antes, pero aquí yo lo inauguro en la revista Página Abierta en el año 90, ¿ah? en, en, en, en una publicación eh, mensual. ¿Por qué has optado por mantener la crónica y no escribir novelas sin, a pesar de que Tengo miedo Torero fue ¿Qué un éxito? <risa> pero creo que tiene que ver con una forma de contar la crónica, directa, distinta, donde puede estar incluida la música popular, ¿no? donde puede estar incluida la biografía y, por supuesto, lo político, ¿no? y hasta el panfleto, eso tiene que ver conmigo, ¿no? ¿Tú consideras que hay algunos... panfleto para el Pan para, el flet, para los fletos. Oye, ¿y tú crees que sí, existe...? También algunas voces parecidas a las tuyas en la narrativa chilena no. o soy única e irrepetible ¿Y siente... soy tan cursi que soy irrepetiblemente in irrepetiblemente le me o la me ven, como por ahí tú me feo. porque no han salido muchos escritores después de Manuel Puig por ejemplo que agarran Mira, ese barroquismo ah, tal vez bueno también quizá mi referente es Carlos Monsiváis de México el gran cronista, académico, ensayista, mexicano, Carlos, digamos, por, por, hablar de un, por hablar de un referente, de un referente afectivo y amistoso también. ¿ah? Porque no es, no es fácil ser amigo con los escritores, no es fácil. ¿no? Pero acá en Chile yo creo que está Joaquín y Barbello, ¿ah? de alguna manera, que aquí hace, aquí hace un poco una... Eh, una construcción de la crónica desde su lugar aristocrático, eh, qué sé yo, tránfuga y, y distinto en, en, en su medio también, no? Creo que sería eh, Joaquín Eduardo Bello, pero yo no soy ni bello ni, ni Edward. Yo construyo una forma de decir desde la homosexualidad, desde lo proletario. Desde la, desde la urgencia de expresar un deseo político. Estos otros caballeros lo único que hacen es, es biografiar sus pasadas por aeropuertos o, su, o sus trayectos por los cafés a Tabelis, Plaza de Armas, hablando de gran literatura. Yo no estoy ni ahí, a mí no me gusta la gente que habla mucho de literatura, me aburre. ¿Por qué nos trajiste acá a la Vega a almorzar? Porque aquí arriendan unos cuartitos. No, estoy jodiendo. Porque, porque siempre, cuando voy a alguna parte, a alguna ciudad, que no son muchas tampoco. Sobre todo en Latinoamérica, te digo que cuando voy a las ciudades, generalmente voy a, a, voy a, los, voy a los mercados, ¿no? Porque en los, en los mercados, como este, ¿ah? hay un cruce de, de geografías humanas, de deseo, eh, de sobrevivencia, ¿me entiendes? Yo escribo por sobrevivencia, ¿me entiendes? Yo creo que en el mercado se da eso, se da el ejercicio de la sobrevivencia de cualquier forma, ¿Ah? vendiendo, revendiendo, transando, pirateando, etc. Y creo que esa manera, esa manera, eh, esa manera poco eh, pirata de, de, hacerle, de hacerle el juego al, al, al mercado, al neoliberalismo, creo que es interesante. En tus crónicas estás dedicado a describir La Vega. En una de ellas hablabas un poco de que los colores de la comida y la forma en la cual uno se, se sentía compenetrado con las personas que come, te, te llevaba a recordar eh, tu infancia, a, que estos palabares removían la memoria, tu memoria. Es que generalmente la evocación tiene que ver en estos medios de comunicación tan, tan, tan eh, feroces, ¿no? Como es la visualidad, el, eh, pero, la, pero la evocación no es solamente por la imagen. Hay evocaciones también por el olor. Hay un olor, hay un olor de infancia que nunca más eh, sentimos. Y, y yo vengo a veces a, a sentir esos olores. El olor a, al charquicán con albahaca. Eh, etcétera, no etcétera eh, a esa emotividad del, del olor, ¿ah? de la evocación del olor. En, en esa misma crónica hablabas que almorzar solo no es... Es como comerse a sí mismo. Comer solo es como comerse a sí mismo. No hay nada más terrible que la sopa para uno. ¿Qué cosa? ¿Usted toma sopa para uno? <risa> ¡Qué horroroso! ¿no? La sopa para uno es existencialista. <risa> Eso. ¿Te parece si continuamos el recorrido? Continuamos el recorrido. Pedro, en este segundo punto de tu recorrido, nos encontramos en un lugar que ha tenido bastante presencia a lo largo de tu obra. Me gustaría que por favor nos lo presentes y nos digas en primera instancia qué es lo primero que se te viene a la mente. A ver, eh, bueno, esta es la plaza de mi barrio, en realidad una plaza que antes no, era, no estaba, no estaba tan, tan verdeada como ahora, seguramente el alcalde, antes era una cancha de fútbol, una, una, un, un potrero, ¿Ah? entonces en ese potrero los machitos jugaban a la pelota y yo no jugaba a la pelota. Entonces eh, este era el lugar de esparcimiento de mi población. Esto, estos bloques son, son, son el lugar de mi adolescencia, de mi niñez y de adolescencia, porque yo nací en el Sanjón de la Guada, que es un lugar que está acá en la comuna de San Miguel, ¿no? que es mi segundo lugar, el segundo lugar no es este, es la comuna de San Miguel. Digamos, yo nací en ese lugar, el Sanjón de la Guada, que ya no existe. ¿no? Y de ahí, después de errar por varios otros lugares, recaímos en este lugar con mi familia, que era un lugar por fin digno, ¿no? por fin digno. Eh, teníamos casa, teníamos agua potable, teníamos guate, loco, ¿No? teníamos tina, teníamos gas, entonces éramos casi ricos. Mi madre decía el departamento, así con mucha con, mucha, con mucho orgullo. Qué departamento, Era pues, de este porte. Pero tampoco eran tan chicos como los que se hacen ahora. ¿Ah? Ahora son cajas de fósforo donde escucháis todo lo que está pasando en el departamento del lado. Los, los, los quejidos, todo eso no, estos eran departamentos bastante dignos que se hicieron como en el tiempo de, en, yo diría de los años 60, nosotros llegamos a esta población en el año 62 para el mundial de fútbol ¿ah? y fue la primera vivienda digna que tuvimos nosotros después de errar por muchos lugares muchos lugares del, del Santiago Sur eh, lugares de pobreza yo no diría patética porque los pobres no nos encontramos patéticos de lugares dignos, lugares dignos ¿no? como es la... acá estamos cerca de la Santa Adriana de la José María Caro de la población La Victoria que son lugares históricos en la... en, la, en, en el transcurso de, de la biografía del país ¿no? hacia, hacia, hacia Gran Avenida hasta La Legua yo la legua la nombraría Patrimonio de la Humanidad, ¿no? ¿Se fijas Porque casi siempre se conservan los lugares de los ricos. La calle Ejército con sus palacetes y sus huevas, ¿no? ¿Y por qué no los lugares de los pobres no pueden ser Patrimonio de la Humanidad donde se dio la lucha, la lucha contra la tiranía, no? Entonces, este lugar, en ese sentido, es afectivamente importante para mí porque yo aquí di las primeras peleas, las primeras luchas políticas. ¿Es acá dónde te formas políticamente? Sí, pero también bastante huérfano, porque tampoco yo pertenecía a ningún partido político, ¿te fijas? O sea, mi papá era panadero, porque esta es una población de panaderos, panificadores y molineros, ¿no? Entonces siempre existía el chiste del de el panadero que tiene un hijo colisa, ¿no? <risa> Mi padre, gran persona, maravilloso. Siempre se ha pensado que yo no tuve buena onda con mi padre, pero él fue lo mejor. Eso yo no, no lo he aclarado, porque siempre hablo de mi madre, ¿no? Eh, pero mi padre fue lo mejor también. Mi padre, panadero del sur, llegó a esta población con, con los otros mapuches, que lo único que sabían hacer era pan, ¿no? Entonces, eh, y, y el Partido Socialista, más otras más, más, más el Partido Comunista también, eh, y, y, hicieron posible que existiera este lugar digno de vivienda para ese estrato social eh, castigado, como mapuches, pobres, panaderos, etc. ¿no? Y, y por eso yo digo siempre que, que yo, eh, mi niñez, o sea, mi niñez eh, y mi adolescencia la viví junto al pueblo mapuche acá. Aprendí lo bueno y lo malo. Esta plaza me vio en muchas escenas con mi pueblo mapuche. ¿Ah? Escenas, yo diría, hasta porno. ¿Cómo te cambió a ti la vida del Sanjón de la Guada llegar acá? O sea, ya estabas establecido, contabas que tenías algunos privilegios que no tenías antes, pero en términos eh, sociales o en términos de las relaciones humanas, Hiciste amigos, acá más amigos como... Claro, como no, claro, no. Te digo, en primer lugar, yo antes de acá pasé por otros barrios, ¿no? Pero cuando nos dieron este lugar, ¿no? Eh, nosotros, mi familia, mi familia que habíamos sido tan pobre, tan pobre en el Juan de la Guada, quien los, pelu, los, los guarenes, los ratones eran mis peluches. Entonces, era eh, tener esto era para pa mí, para mi madre, era, era una maravilla. te fijás? ¿Ah? Con, además que a mi madre siempre le, Mi madre era lo más antiecológica que hay. Entonces, vivir en un tercer piso y no tocar nunca la tierra para mi madre era total. Para pa, mi mamá ojalá hubieran pavimentado todo el mundo. <risa> Decía eso. Y yo creo que heredé algo de eso. De esa, de esa, de esa, de esa cosa muy urbana. ¿ah? Muy, muy, muy, muy cemento. ¿ah? muy muy industrial también ¿eh? entonces y más encima más encima que esa que esa, que esa, niñez, esa niñez yo la viví en un, en un ambiente acá de, de, de, de izquierda todos acá éramos de izquierda pues los pobres siempre fuimos de izquierda ahora está pasando otra cosa no sé por qué ¿eh? ¿Ah? pero siempre fuimos fuimos rojos acá pues en esta plaza vino Salvador Allende y en esta plaza eh, los hermanos Palestro, por ejemplo, fueron, fueron fundamentales en, en, toda la, en toda la lucha que, que dio esta comuna. Porque en esta, comu en, en esta comuna de San Miguel llegaron todos los, eh, los, los, los, los inmigrantes del sur, ¿ah? se establecieron acá. Entonces, estos fueron tomas, tomas de terreno, ¿no? violenta, ¿sí? entonces por eso San Miguel tiene esa... Ten, o tenía esa, esa fama de, de luchadora, belicosa, de belicosa, de luchadora. Resistente. Mí, resistente hasta el infinito, compañero, ahora y siempre. Entonces, por eso para mí, eh, para mí eh, cuando hay una manifestación y no hay una Molotov, yo la echo de menos. Yo la echo de menos. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? No. De todas maneras. Pero subimos a uno de los bloques, al piso donde tú solías vivir. No, yo vivía, no solía. Yo vivía acá, en el fondo. En el fondo. Sí, vivías ahí. Sí, entonces la gente decía, el maricón del fondo. <risa> <risa> bueno. Y acá en una de las crónicas dijiste que los cinco minutos estás en florecer. La crónica cuenta de cómo en 1973 tú te despertaste y todo el barrio se despertó viendo el cuerpo de tres personas que habían sido abatidos eh, ese día. Y termina un poco, termina la crónica con una frase que dice, con una oración, que dice «Casi podría decir que desde aquel fétido eriazo de mi niñez, sus manos crispadas me saludan con el puño en alto, bajo la luna de negro nácar donde porfiadamente brota su amargo florecer». Ese es un poco el cierre y la reflexión que entiendo yo es... Yo lo tomo como un inicio, como una reflexión de la situación de lo que venía. ¿Cómo enfrentas, cómo recuerdas eso? O sea, lo recuerdo a, a, a girones, a, a pedazos, ahora que me lo lees tú. Eh, tampoco uno recuerda textual, ¿te fijas? Porque en ese tiempo acá no teníamos televisión, en un barrio pobre. Eh, y en realidad la, la noticia del golpe... Eh, Acá se recibió también como... De acá alcanzábamos a ver el, el, lo, lo bom, el bombardeo a la moneda también, de la Panamericana. Pero el otro día del, del, del 11, el 12, eh, desde acá, yo veía una, una multitud de gente ya en un basural. hay había un basural que le decían el hoyo. Tiraban basura. ¿no? Eh, y yo fui a ver qué pasaba, ¿no? Y entre los, la y entre la gente me doy cuenta que habían tres cadáveres. Y, la, y, la, y, la, bueno, y, lo, y los vecinos decían no, son delincuentes porque eh, el, la, lo, los militares los mataron porque andaban robando. Y yo me fijé en, su, en sus ropas, en su.. En su. en sus caras. no. Eran señores como de 60, 50 años, como eran como obreros. ¿Eh? como obreros, como sindicalistas. Dije, no son delincuentes. Pedro, estamos en el tercer lugar de tu recorrido, acá por Santiago, el cual nos trajiste acá a la esquina de Argomedo con Fray Camilo Enríquez. Claro, en la calle San Camilo. Esta calle se llamaba antiguamente San Camilo. Eh, y era uno de los lugares de prostitución urbanos que había en Santiago junto con la calle Maipú, allá en la estación central. Eh, este, pero este lugar era un lugar de prostitución travesti, de, de, de, eh, eh, tenía, tenía ese sentido, digamos. ¿no? Era uno de los pulmones digamos, de la ciudad donde el sexo evacuaba su líbido, por decirlo. Y ahora la bautizaron como Fray Camilo Enrique, como que la hubieran santificado, ¿verdad? La hubieran depurado un poco. Depurado, como exorcismo. ¿no? Y también, como ocurre con, con otros lugares de Santiago, eh, también se, se ha transformado, digamos, se han echado abajo las casas y, y se han construido esto, estas torres ahora, todas iguales. Se ha homogeneizado el paisaje, el paisaje de Santiago. Y también, por supuesto, esa, esa, esa forma de, de, de sexualidad, eh, dispersa, fugaz, a la rápida. Eh, también también ha, ha, ha desaparecido y, ha, y se, ha, se, ha, se ha integrado al Internet, a lo mejor. Aunque aún quedan palomas, palomas negras en la noche. Me han contado todavía. tú hiciste una despedida, una especie de última cena con las yeguas del apocalipsis acá, en San Camilo. ¿A qué se debe un poco tu tu búsqueda de ese imaginario ah. con la prostitución y el travestismo y todo eso. A ver, el, bueno, el tema es, es, más, es más amplio. tendría que remitirme a, no sé, a, a, a discursos más complicados con respecto al travestismo, a y eso pero para hacerlo más simple, <coughs> lo que nosotros hicimos con Las Yeguas del Apocalipsis, con el colectivo de arte de Las Yeguas del Apocalipsis, fue regalarle al travestismo prostibular al travestismo proletario que aquí, eh, que aquí trabajaba, que aquí laburaba, regalarle un paseo de la fama, ¿no? un, un Hollywood pobre. ¿ah? Pensando en que las travestis en ese tiempo tenían un imaginario Hollywood, hollywoodesco, digamos. Entonces había una Mary Monroe y había una Madonna, y había, un, ¿te fija Tenían ese, ese imaginario. Y llenamos de estrellas toda la calle, ¿ah? de estrellas fosforescentes. ¿no? Y por supuesto que invitamos a, la, a toda la gente de la, de la contracultura en ese, en ese momento. Año 89 venía la democracia y era una especie de, de celebrar también este, esta, esta, esta fiesta de la, de la democracia. Y cuando estampamos la última estrella acá, se produce un apagón en todo Santiago. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez es un apagón. ¡Pah! Se apagaron todas las luces lo único que quedaron prendidas fueron las... Las sí. estrellas de San Camilo, como va la posteridad. ¿eh? Y también, en ese mismo, en ese mismo contexto, eh, con la última casa que quedaba de prostitución, eh, de pro, de pro, de prostitución travesti, hicimos una última cena, reprodu, reprodu, reprodujimos una, una última cena con los travestis, ¿no? una mesa de la última cena, sí. en el, el, el, la iconografía de la última cena, en esta última casa de prostitución chávez, ¿No? Entonces, eh, y los chavestis también tien, tien, tenían algo de cristiano, ¿no? Entonces nos decían, pero ¿cómo vamos a reproducir este, esta cosa cristiana? Porque era, el, era un adiós a este barrio, era un adiós a esa forma de, a esa forma de, de encuentros deseantes y de sexo clandestino y de sexo urgente y de sexo malandra y era una era una, una forma de, de adiós también a eso ¿Y por cómo, eso la última cena porque también venía la, venía la democracia por eso cómo crees y, tú que y el bar que la nos acababa también o sea y este, era el, este, este este fue el último bar que quedó que se llamaba la Jimena y acá los travestis se juntaban eh, en la noche digamos a tomarse el, el último el último chago el trago que les diera fuerza en los inviernos, para, para patinar la calle con esas minifaldas cortísimas, ¿no? A todo frío, a toda intemperie, ¿no? Esas garzas, digamos, plateadas, maravillosas, emplumadas. ¿Cómo crees que le vino la democracia a la sexualidad? ¿O cómo se cambió la, eh, con la comprensión de la sexualidad, tal vez con la democracia? Eh, en España vino todo este. Hubo una apertura, se eh. ve apelada que en Chile también iba a haber una apertura, sin embargo, cambiaron. A ver, es que yo creo que. Eh, yo creo que la, la, la democracia, de alguna manera, formalizó los devenires sexuados. Los formalizó o los lo formateó en, en, de, en otras maneras de, de digamos, de, de transar sexo. ¿Ah? Los, or, los organizó. Entonces, por eso está el Internet y por eso están los avisos en los diarios. ¿Ah? Pero, pero, de alguna manera, el callejeo clandestino, el patinaje travesti, un poco se fue con ese, con ese Santiago prostibular y, y, con, y con los ecos de esta calle, eh, de esta calle tan travesti que... <risa> esta calle que dijo adiós. Y Pedro, veo que estás, eh, te has vestido como en todas las distintas partes de, del ah, trayecto. Claro, pero era curioso porque cuando hicimos la última cena nosotros con, con, con las yeguas vinimos emplumados. ¿Ah? Con plumas ¿no? y con brillo. Pero los travestis no trabajaban así. En la calle no se trabaja así. ¿Te fijas? Si trabajas, son más modernas, eran más modernas. Más Madonna, más... ¿Te fijas? Más minifalda. O sea, no tan, tan star, así star. No sé. Star system, no sé. ¿Y en qué momento viene a ti? ¿Por qué tomas tú la decisión de hacer este tipo de manifestaciones vistiéndote con tacos de vez en cuando o para este tipo de ocasiones? A ver, los tacos... ¿Cómo lo ves tú ver, o la elección ver. tuya de cómo de representarte? Los tacos. Claro. Yo creo que los tacos en, en, en, en toda mi, en, en mi historia cultural han representado como, como, un, como una plataforma, como un, un lugar de habla. Entonces, alguna, algunos amigos míos algunos amigos me decían los tacos políticos. ¿eh? Porque me pongo los tacos políticos y, y, es un, y es un discurso, el taco aguja es un discurso. El taco aguja, el taco como filo, ¿ah? también es una forma de defenderse. Y que, los, y que el travestismo prostitular lo sabe, ¿me entiendes? Entonces me dan fuerza. En algún momento, yo salí a alguna presentación y echaba mis tacos en la mochila. Y mi mamá me decía, pero por qué tienes que llegar los tacos? ¿Ah? si te ves bien así? Era, era como que algo me faltaba, ¿Ah? los tacos por el abanico o por la peluca o por la boa de pluma pero yo preferí los tacos, era una forma de mirar también desde arriba la nauseabunda realidad de este país en dictadura también. Eso. ¿Te parece que si vamos al cuarto lugar de tu recorrido? Me parece que, que nos desplacemos al, al cuarto lugar. Vamos. Ya. Por acá. Este. para allá debería ser... Eh, bueno, muchas gracias por haber sido partícipes de esta segunda temporada del programa Trazo Mi Ciudad. Espero nos veamos pronto. Este último capítulo lo hicimos junto a Pedro Lemebel, quien se unió a la manifestación en contra de Hidreysén y decidió continuar en ella. Muchas gracias, nos vemos pronto.